Estaba yo un poquito perdido, digo, ¿cuál será? ¿El de la izquierda o la derecha? Pero si sí, no me he acordado que era de la izquierda Así que nada chicos, tenemos que entrar en la cueva Decirles de que yo he hecho pues lo suelo hacer por las mañanas, ¿vale? Cuando no suele haber tanta gente conectada Vale, matamos a los dos bichos que no... Que no dan ningún solo problema Seguimos por aquí O este, sea, este pantano mini charco, agua estancada, que esto tiene que oler fatal, no lo siguiente. Los bichos de aquí no hacen mucho daño, o sea. Un, mira, los, eso sí, los peces son iluminati. O sea, los peces se pueden salir del agua y pueden nadar en el, en el aire. Así que lo matamos. Pues nada, pues seguimos el caminito, que no está muy lejos. Y aquí chicos encontramos el rare el cual nos suelta lo que es eh, el traje. Voy a sacar la montura, por su... montura no, perdón, la mascota. Tira bufito. Vale chicos, os explico. El boss, bueno el boss, eh, lo que es el rare, que esté aquí, eh, tiene un 36% de posibilidad de que te suelte lo que es el juguete. Te puede suelto también en lo que es equipo y también eh, como una especie de misión. Decirlo de que al, al matarlo, eh, podéis lutearlo perfectamente, vale Lo podéis lootear, el cuerpo desaparecerá Y a los 5 minutos, bueno 5 Entre 5 y 7 minutos Reaparecerá lo que es el, el rare Y podéis volver a matarlo Os lo digo en el caso de que no salga la primera Lo que es el juguete Así que nada, sin nada más que decir Vamos a vamos a atacarle Deciros de que hace mucho daño, vale El boss, te puede hacer bastante daño En el caso de que no tengas Heller o, o, o defensivos, vale en mi caso, como soy cazador bestias, y tengo pues a mi bestia por aquí, pues... Que me puede curar y eso. Supuestamente tengo puesto para que tanquee, pero pasa del tema. No quiere tanquear el jodido... Quieto para allá. esto ahí. Y eresito. Me recarga. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vaya, coño, matar. ¡Muérete ya ¡Me cae en la mala que te trajo! Esto es lo malo, que si venís con un personaje que tenga poco equipo y hace poco daño Pues lo vais a tener un poco chungo Pues nada, chicos, ya lo único sería, pues, lootearlo Y... ¡Hostias! O sea, me ha salido la primera, chicos O sea, esto no me lo puedo creer Os lo digo en serio tiene un 36% de posibilidades Sí, puede que te salga muy fácil Pero es que a mí la última vez para, bueno, para sacarme yo el traje Me tardó como... Pff, vamos, bastante Porque tuve que, te, tuvimos que matarlo entre 11 y 12 veces O sea, estuve acompañado con Luna y Luna Y Luz Celestial, que es también es un suscriptor Y tuvimos que matarlo entre 11 y... Do, bueno, entre... Sí, sí, entre 10, 11 o 12 veces Para que me saliese Y ahora lo mato yo y me sale la primera Increíble, chicos Bueno, para aquí tenéis el juguete Así que nada chicos, ya sabéis, espero que os guste el vídeo, ya sabéis que podéis valorarlo y con un gran like para apoyar el vídeo y el canal en general. Deja tu comentario, si tienes que dejar una opinión o alguna ayuda, lo que sea, aquí, aquí abajo en los comentarios, alguna idea, lo que sea. Ya sabéis que cualquier idea que podéis aportar al canal es muy buena. Así que nada chicos, hasta un siguiente vídeo, ya sabéis, like, comentario y hasta un siguiente vídeo.